Hola, sí, buenas tardes. Soy Tania Álvarez Román, madre de Joel David Ochoa Álvarez. Él mismo fue detenido el 12 de julio por las manifestaciones en la provincia de Ciego de Ávila. Al principio eh, le pedían tres, do, una, de uno a tres años por desorden público, donde ahora en estos momentos han hecho una conjunta y le piden nueve años. Él mismo está detenido en la prisión provincial de Canaleta. Mi hijo es un ciudadano español hace mucho tiempo y nunca ha querido salir del país porque él sabe que en Cuba se vive bien y que, como él dice, mamá, tú mandándome la remesa y la recarga del móvil, yo aquí soy feliz. Pero realmente, últimamente en Cuba no se puede vivir. No es que yo esté en contra de, de Cuba. Quiero que quede bien claro. Yo no estoy en contra de, de Cuba. Yo soy cubana ante todo, siempre lo he dicho. Pero realmente es muy triste lo que está pasando el pueblo cubano. Que también se lo explica a la gente de la seguridad del Estado. Que, que esas cosas pasaron. Porque el cordón fue el primero que tiró la piedra. Porque si el cordón se apaña con el pueblo, no pasan esas cosas. <risa> Se fue a la manifestación y cuando regresó ya yo me había tomado una pastilla y estaba en cama y al otro día por la mañana cuando siento que le decían abre al candado ábrelo ábrelo que no te vamos a hacer nada solo vamos a conversar que yo salgo al portal veo aquella cantidad de personas de hombres con tonfas y palos y yo empiezo a gritar pero qué es esto pero qué es esto y entonces ellos se retractan y preguntan, ¿y ella quién es? Y yo le digo, yo soy su madre, no que no los llevamos detenidos. Le dije, yo voy con él y no me lo pueden tocar. Y ahí nos fuimos para instrucción. En el primer momento, eh, estuvimos un altercado, yo y el instructor que me atendió, por, porque ya estaban diciendo de que él era el líder, que él era el jefe del del WhatsApp, que él había incitado al pueblo, eh, que eso podía ser de 15 a 20 años. Eh, me quitaron el móvil que él usó, pero que en realidad es mío. Eh, me lo quitaron. Estuvimos una gran discusión ahí. A él lo dejaron de, detenido hasta el otro lunes que, que entonces nos dieron una visita en el teatro con el instructor, dos compañeros más, y grabando detrás la conversación mía y de él. Ahí nos leyeron eh, que se le pedía por desorden público de uno a tres años. Eh, yo en ese momento, al otro día, eso fue un lunes, al otro día fui y nombré su abogado. Eh, el proceso ha ido caminando lentamente. El abogado ha pedido cambio de medida en varias ocasiones y no se lo han dado. Y el día eh, 29 o 30 o en, de septiembre, el 30 de septiembre, el abogado me informa que habían hecho una conjunta con cinco de los, de los muchachos y que a unos le pedían diez años y a Joel David le pedían nueve años. Y yo llevaba dos años aquí en España porque tuve una fractura de tibia peroné y tobillo, donde aún todavía tengo el pie derecho lleno de hierro desde de la rodilla hasta abajo, por la parte adentro de del hueso, y entonces me fui unos días porque eh, el niño me dijo, ya era mucho tiempo aquí, y el niño me dijo, mamá, veinte eh, yo resuelvo aquí, vamos aquí resolviendo, y estás unos días aquí hasta que llegue la hora de la operación tuya, porque me tienen que volver a operar, y entonces solo estuve un mes con mi niño porque se porque se fue a la manifestación y ya detenido y he tenido que pasarme esos días que he estado allí en Cuba menos menos de vacaciones haciendo otras cosas haciendo otras cosas cargando buscando cosas para llevarle a, de alimentos de esto de lo otro a la prisión y y he tenido que regresar a España con el dolor de mi alma porque tenía cita médica ahora el día 7 y ahora tengo otra cita médica el día 21, que ahí es donde determinan cuándo me van a operar para quitarme todos esos hierros. Y prácticamente sin recuperarme de esas operaciones, montarme en el avión e irme para Cuba otra vez. Pero que revisen bien los expedientes, por favor. Que no sean tan injustos. Que por, por hacer una manifestación no es necesario meterle nueve años a ninguna persona y menos a niños jóvenes, que ellos saben mejor que nadie que esos niños se enredan en las prisiones y se pasan después 10 y 20 años presos. Es que, es que no, se, no pueden prohibir a las personas a que digan lo que sienten, a salir y manifestarse. La policía y los órganos son los que tienen que mantener su cordura y hacer su cordón y mantener al pueblo, porque cuando un pueblo en el cubrir llora, la injusticia tiembla. Es que últimamente la policía en Cuba, vaya, se las trae, se las trae. Hay personas, policías en Cuba, porque por decir soy policía, tengo un traje y gano un dinero, pero no porque realmente son revolucionarios. Eso se lo dije yo personalmente a la gente de la seguridad del Estado. Y si se lo tengo que seguir diciendo, se lo voy a decir. Pero en los casos estos que estamos viendo en la, en la televisión, donde viran carros patrulleros, donde hay violencia, donde ven que a, atacan a los agentes nuestros de la policía con cortes molotov, con machetes, con piedra, no, no, eso es otro tratamiento. Y eso, la indicación que tenemos es mayor severidad. Severidad con estas conductas. Porque no lo podemos permitir, porque simplemente la calle de los revolucionarios. El viernes de la semana pasada, cuando el abogado me dijo que a él le estaban pidiendo nueve años, que la fiscalía había arrojado que eran nueve años, eh, en ese momento que yo estaba con el abogado, él me llamó y habló con el abogado. Y al día siguiente, que ya era sábado, él me llamó y me dijo que se iba a plantar. Eh, iba a ser huelga de hambre. Y yo le dije, hijo, eso es una indisciplina. Me dijo, mamá, más indisciplina es que me están pidiendo nueve años y yo no he hecho nada. Y entonces, eh, él lo fue informando que estaba plantado, pero al final se reunieron una cierta cantidad de personas con él donde le explicaron de era que habían hecho una conjunta, eh, qué tal y tal, no sé qué cosas pero que se acordara de que él había sacado una cuchilla. Pero él sacó una cuchilla porque a él le dieron un palo en el cuello. Si a él no le dan, él no saca cuchilla. le pido muchas fuerzas a Dios para seguir adelante porque la verdad es que no es fácil que porque hubo un niño o una cantidad porque eran una cantidad de niños, de niños prácticamente eran mayorías de niños, las personas mayores que fueron fue porque se juntaron allí, vieron que iban y fueron, muchas personas dicen yo no, si yo llego a saber que eso era así pues yo ni voy, ¿me entiende la mayoría eran niños, estaban reclamando sus derechos. Caballeros, eso se hace en todos los países. Donde único no se hace eso es en Cuba, porque es penado por la ley. Penado por la ley, con una ley que no es ley. Porque eso no es desorden público. Yo siempre lo he dicho, eso no es desorden público. Eso no es... Eso no es un desorden... Eso es... Por, por, por los derechos que le corresponde al pueblo... Ellos fueron los únicos culpables. Yo estoy bien clara de eso y donde quiera que me paro lo digo. Ellos fueron los culpables. Ellos fueron los culpables porque ellos fueron los primeros que empezaron a tirar piedras y a dar palos. Ellos fueron los culpables. Ellos provocaron al pueblo.